Hola buena gente de YouTube ¿cómo están? Soy yo estamos aquí en una nueva video reacción para el canal, después de todo tiempo, creo como que me pasó como dos días, no sé, que después no subí nada, no sé, y bueno, vamos a reaccionar a una padilla de Dragon Ball Super Y bueno, me encontré, ¿no? Y bueno, es de la es del canal Price Vegeta, que ya habíamos reaccionado hace bastante tiempo, ¿no? Las paroyas animales que son bastante eh, interesantes, ¿no? Ya habíamos reaccionado a la que iba a un bar, que le, que le todo, a uno donde eh, anigan y creo que hay uno de otras mujeres. <risa> ok, así que bastante espada. Eh, bueno. Y ahora ha salido en estos días, ¿no? Otra que. Es una animación que ya lo vimos, ya creo que en algunos videos creo que no se. Sé, eh, un bueno, obviamente digamos, el tipo de ella, tipo ya lo había visto ya. Así que ha salido este, ¿no? Que se llama In Brief Night. Brief significa, creo que, bragas. Y así que, traduciendo el que decía, en tu esta noche o algo así. Y ok. Ya sabemos que nos vamos a poner con este canal porque ya está... No grabé, yo ya había visto algunos videos, ¿no? De las pasos de agua y de Kakaroto, de... de... ¿no? Y así que... Ya hay mano, así que ya, ya, ya... Ya sé lo que nos podemos esperar. Así que bueno, vamos a reaccionar ya a este... Este video, padoria musical, lo que sea. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a reaccionar y a ver qué onda esté. Y bueno, repe". Ahí le puse subtítulo en español, pero no creo que al cabo sí viene ¿eh? Bueno, otra vez, sí <ríe> Ok Ahí está. what? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me <risa> She was with your <risa> <risa> Está viendo el paquete. <risa> Oh no Si sí, me suena, pero he en una película no. Te resplandor <ríe> final final, boludo Vale, carajo, piso <ríe> No podía faltar qué no. ¿Eh? A ver qué volví a ver esa escena si me gustó voy a entrar otra vez. Me refresco de este con Ah, bro. Personal Trainer, ¿eh? Ah, sí, ahora... Mark, <laughs> <laughs> <Yeah, sorry>. el <laughs> what the fuck no, they don't no La bro but vitamina de viagra otro día <tose> <tose> Hago, no? ¡No, hace falta ser genio que te la vez! Bato. Solo todo. Ah otra historia. Batman. Hay an uncensored version of this video on Patreon. ¿Qué es eso? Bueno, quizás otro día. Bueno, quizá otro día lo veo. <ríe> ok. Este fue bastante. Qué interesante, me dijo un bueno. Y ok. ¿Qué más puedo comentar la música? <ríe> Está, está bastante bueno, Me da un poco extraño, pero. Ok. Y bueno, creo que es suficiente por hoy. A lo no, mejor que cae más. O sacar la cabeza. Así que bueno. Si te gustó esta pavo musical animada, no sé, pues, una... eh, me gusta más. Me gusta para compartir el video. Suscribirte a este canal para dar más videos relaciones como este. Y si nada más que sí eso, yo soy Ultime y nos vemos, bye chavales. Escúchame por favor, tienes que dejarte de ver por no. La...